...semanas ya, honestamente. La vacuna de Oxford, que va en colaboración con el laboratorio AstraZeneca, tiene como diferencia de su competidor principal, que es la que se encuentra en Estados Unidos, es el laboratorio Moderna y Biotech, que no es una compañía farmacéutica, es decir, que se si funciona que ojalá que funcione, el prototipo que ya está en sus últimas fases finales de la Universidad de Oxford, si funciona, estamos hablando que el, los inversionistas son inversionistas privados, es decir, que los beneficios que rondan durante o mediante el mismo van a ir directamente a inversionistas privados, que es la diferencia de la Universidad de, de, de Moderna, de Biotech que está en Estados Unidos. Ahora bien, para esa vacuna se tiene un aproximado de 2.200 millones de dosis y están distribuidas en la siguiente manera. Ya hay unos 75 países que están en esa lista directamente, como es el caso del mismo Reino Unido, el caso igualmente de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de India, el caso de la comunidad europea. ¿Qué pasa? La señora, aquí tengo el dato, porque hay un descontrol, un descontrol total entre la descentralización de la información aquí en República Dominicana, como si no se pudieran poner de acuerdo en lo que emiten a la prensa abierta. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Alma Morales, dio una declaración totalmente distinta a la que hizo el embajador dominicano del Reino Unido. Ella sí especificó y el ministro de Salud Pública acaba de corroborar en la rueda de prensa de que lo que sucede es que República Dominicana no está en una lista de vacuna específica, como es el caso de Oxford, sino que está en varias listas de proyectos de vacunas y en la que salga primero nosotros vamos a estar incluidos. Eso no es simplemente algo exclusivo que está haciendo República Dominicana ...sino que muchos países más están en varias listas y pues evidentemente la que tenga un resultado, lo que se espera es que República Dominicana sí esté en, en el proceso de recibirlas. Pero también está la realidad de que las grandes potencias, el tema de la producción en sentido general, pueden de manera indirecta ralentizar el proceso a que llegue al país, pero esa es la realidad, el punto final de que República Dominicana está en varias listas, por eso no se sé poner exclusivamente en la lista de la vacuna de Oxford. Eh, mi opinión de la vacuna, lo dije, eh, te lo dije a ti, se lo he dicho a toda mi gente, a toda mi familia, eh, y por aquí también. Si la vacuna llega hoy, yo le voy a dar un año, dos años, tres años, pues, para, yo, para yo ponerme. Mientras tanto, como llega la vacuna, van a haber menos contagios, ya hay incluso más controles porque salud pública incluso hay unos medicamentos y un tratamiento uh -huh. que ha avalado y que llegó ahora una gran cantidad al país. Eh, y que se pueden usar, entonces yo lo voy a coger suave. La vacuna está supuesta a salir, si sigue todo positivo, para el primer semestre del año 2021, o sea, que ni siquiera es este Yo año. para 2023, es más, yo cuando viene para las elecciones del 2024, entonces me voy a poner la mano okay. porque esta vacuna como que se ha complicado un poco y como que me da medio miedo, de que no, cojan Roberto, de... lo que pasa es que el proceso común para la elaboración de una vacuna es de 5 a 6 años. Sí, o sea, pero... Que está pero... Pero... Permisos y todo eso. Que realmente es en un tiempo récord. Sí, Hay que ser honesto. Por eso es que como que se está haciendo sí, sí. demasiado a priori y mucha gente quiere encontrar la vacuna efectiva, porque, óyeme, el laboratorio que descubra una vacuna efectiva para el COVID-19... Eh, se puede retirar por los próximos 100 Totalmente. años Totalmente Entonces tú ves, como eso está muy rápido Y los científicos ahora sí. inventan mucho Y este virus está montando mucho Yo voy a quedar sí. tranquilo con mi protocolo Es como el método eh, el, métrico, el método natural Y los anticonceptivos Que usan ustedes las mujeres Yo me voy por el método natural El ritmo natural que es uh -huh. mi mascarilla, la, la, mi higiene de las manos, eh, guardando la distancia, no compartiendo con mucha gente, entonces yo me mantengo ahí. Bueno, pues, que hasta ahora me ha dado resultados, gracias a Dios, estamos libres de COVID, eh, gracias al Señor Papá Dios, y luego a todos los protocolos que dentro de lo posible eh, eh, hemos estado utilizando. Pero bien, vamos a cambiar de información, miren, este joven, Dios mío, parece que tiene problemas, eh, tiene alguna condición eh, psicológica mental, intentó matar a su padre de varias estocadas. Ahí tenemos. Vamos a ver, señor director, este joven que fue apresado y está siendo acusado por los demás eh, familiares eh, por, por esta no, no, no, situación. No, no, no. Esto fue en la comunidad de las Guasumas. La El joven fue apresado luego de sostener una discusión con su padre en la que intentó matar de varias puñaladas. El joven que lleva por nombre Ezequiel Vázquez eh, dijo que eh, el hecho ocurrió porque alrededor de dos años hicieron un montaje de un video pornográfico en el que él aparecía. Dijo que todo sucedió porque su padre era quien había manipulado el video y ahora fue cuando se dio cuenta, motivo por el cual sucedió el hecho. Igualmente Vázquez, o sea el agredor, el agresor afirmó que su padre le tenía envidia y que el objeto del hombre era sacarlo de la universidad. Más que afirmó que se siente arrepentido de lo sucedido. Vamos a escuchar qué dice este joven. Y señores, oigan qué declaración. Él uh -huh. te ¿Este, este quiere sacar de la universidad. ¿Tú más, ¿tú más lo decías? Bueno, tú, sí. ¿Te quiere sacar de ¿por qué? Porque. Sí. Mira, el objetivo de él fue tomar imágenes mías, ¿verdad? Sí. Y camuflajear lo cual es camuflajeo. Hay paquetes de software que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo surge el problema? Entonces, ¿cómo lo iniciaste a él? ¿Cómo tiraste? Empecemos a discutir por ese tema. Y ahí es un tenido problemas con tus proporciones? Habíamos no discutido otra vez, porque hace muy poco tiempo yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de eso. ¿Tú te sientes arrepentido de lo que pasó o no? Bueno, sí, sí, porque yo esto también lo siento, El problema es que, como te digo, el momento que hace todo y una cosa así es un poco tolerable. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Tolerable. ¿Cómo el nombre tuyo? Ezequiel Vázquez. Ezequiel Vázquez. ¿Y tu papá sí. cómo se llama? Vázquez. No, ¿Ustedes viven juntos? Eh, si ¿Tú irías, te criaste con ellos? tú eres, ¿De dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? ¿De... Eh. Somos de, de la Guasuma. ¿Eso ocurrió en la Guasuma entonces? En la que tú me decías que te sientas arrepentido por lo que ocurrió o no, claro que sí, porque esto también yo lo siento igual. Yo no quería hacer esto, pero que como te digo, una cosa siempre un poco to tolerable. Uno saber que alguien quien uno menos se imagina le hace ciertas cosas así ¿Qué me ha tratado. Y si, como te digo, no, pero lo hacía ocultamente porque que hace algo semejante está haciendo maltrato, lo único que no, no se está declarando. No se está declarando que es un cierto enemigo tuyo. ¿Pero quién es esa persona? Mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tú peleaste con tu papá fue? Sí, con él. ¿A qué te llevó eso? Lo que él había hecho. ¿Qué fue lo que hizo el papá? No, yo te expliqué, tomaron imágenes mía. Él fue el cabecilla de todo eso. Tomaron esa imagen en mía, la camuflajearon con video pornográfico y eso lo, lo publicaron. Eso hacía más alrededor de dos años que estaba circulando. Yo no sabía de dónde venía el origen, por eso era que eso no terminaba. Pero fue tu papá que hizo eso, segundo. Eso que lo hizo. Por por aquí, por aquí. Pues las declaraciones de este joven que está siendo acusado por, por, por, por darle... Varias estocadas a, a su padre Él dice que Como le mencionamos Que es un tema de que hay un video pornográfico Pero señores, es una aberración grande Ojalá que las investigaciones Sean profundas Vamos a escuchar, eh, eh, me parece que un hijo de, de, de, del señor Que también da una declaración el Señor director, vamos a escuchar. En la situación Yo no estaba en el momento yo vive, Él vive con mi padre y mi madre Son dos personas mayores, enfermos él también está enfermo de, de la mente. Ah, tiene trastorno, Sí, es? tiene ya también trastorno de la mente, pero no esperábamos bueno, que iba a llegar a ese extremo así. de Él le jodica que supuestamente publicaron algunas imágenes pornográficas, es cierto? Eso hace dos años. Que de, Supuestamente fue que él dice eso, pero nosotros no tomamos, no no investigamos, no vimos la prueba, para asegurarnos nosotros también. Pero tuvo también problemas con otro muchacho, con el que él dice, pero no tengamos pruebas cuando uno decir que es cierto, es verdad. ¿En qué el se se de, salud de su padre? Eh, Están estable ahora mismo, pero vamos a ver lo que se puede hacer. ¿Cuántas estocadas señor? Eh, cuatro tocadas. Cuatro eh, puñaladas. Sí. Wow. Eso por entonces en las guasas, me acuerdo? En la guasa. ¿no? Para, sí. para, para sí. ti, como su hermano y como familiar, ¿qué puede decirnos no. sobre esto? Eh, un poquito, quiero que se haga responsable de los daños que ha hecho y también ponerle en tratamiento, porque es doloroso para uno que hay mano, es una pena tener una gente mayor y enferma también. Entonces, una persona que tiene problemas de mente, uno no halla como situación, tenía que levantar, Mire, pero... pero... eh, yo, no yo no quiero aparecer crudo, pero que yo tengo que ser objetivo veloz, yo tengo que decir las cosas como son. Si ese joven que aparentemente, incluso físicamente así, a priori, como uno dice, como uno dice nota que tiene algún tipo de problemas eh, eh, eh, mental alguna discapacidad. Entonces, pero ustedes los que están supuestamente bien son los que deben de ese joven haberlo llevado a un tratamiento de un psicólogo, a un médico. Tienen que llevarlo. Además, él está haciendo unas declaraciones muy fuerte que supuestamente el padre lo grabó para un video pornográfico hace dos años, el video está rodando, él no sabía, parece que ya lo estaban haciendo bullying o diciéndole, él no sabía de dónde va a salir el video y Supuestamente fue, fue su padre. Entonces hay que investigar a la fiscalía eh, que investigue bien. Porque el abuso lo han cometido, entiendo yo, con, con ese joven. Porque si, si, si es hijo o lo criaron y tiene alguna deficiencia, lo que tienen que haberlo llevado a un tratamiento, no ahora. Mira, muchachos, sí. un, un manganzón, llevarlo ahora. Dichoso el, el papá que, que este muchacho con alguna discapacidad mental no lo mató durmiendo. De por Dios, que también a veces lo que supuestamente estamos cuerdos no hacemos las cosas como debemos. Veloz, tenemos que hacer un cortecito porque vamos a conectar eh, con Hansen uh -huh. Alberto, el potro mayor. Tenemos mucha información que luego, luego de la entrevista eh, la vamos a estar desarrollando. Así que eh, ya ustedes saben, vamos a hacer un corte, señor director, para eh, entrar eh, con la entrevista, ya aquí anda el modelo, ¿sabe quién es el modelo? Luis. ¿Ah? <risa> Luis, eh. Ya, ya sabe quién es el el cronista del año, Luis Reynoso. Eh, vamos a hacer un cortecito, señor director, y regresamos, ya. bueno, vamos a las menciones, ya usted la hizo, velocía, bueno, ¿sí, ya usted la hizo. Claro ¿Sí? que sí. Es que va rápido, señores. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Eso va tan rápido. Vamos al corte, entonces entramos con Hansen Alberto.